Segundo de Crónicas, Capítulo 2 Salomón ordenó la construcción de un templo para honrar al Señor y un palacio real para él. Asignó 70.000 hombres como obreros, 80.000 como cortadores de piedra en las montañas y 3.600 como capataces. Salomón envió un mensaje a Irán, rey de Tiro, diciéndole, por favor, haz como hiciste con mi padre David cuando le enviaste madera de cedro para que construyera un palacio donde vivir. Estoy a punto de empezar a construir un templo en honor del Señor, mi Dios, dedicado a Él, donde se le ofrecerá incienso aromático, donde los panes de la proposición estarán siempre dispuestos en hileras y donde se harán holocaustos todas las mañanas y las tardes, en los sábados, en las fiestas de luna nueva y en las fiestas del Señor. Nuestro Dios. Esto se hará para siempre en Israel. Este templo que voy a construir debe ser impresionante, porque nuestro Dios es más grande que todos los dioses. Pero, ¿quién puede construirle un templo para que viva Él? Pues los cielos. Incluso los más altos no pueden contenerlo. ¿Y quién soy yo para atreverme a construirle una casa, salvo para quemarle incienso? Así que, por favor, envíame un maestro artesano que sepa trabajar el oro, la plata, el bronce y el hierro, y las telas de color púrpura, escarlata y azul. También debes saber grabar trabajando junto con mis expertos artesanos de Judea y Jerusalén proporcionados por mi padre David. Envíame también madera de cedro, de ciprés y de algún de Líbano, porque sé que tus obreros son hábiles para cortar los árboles del Líbano. Enviaré hombres para que ayuden a tus trabajadores a producir una gran cantidad de madera porque el templo que estoy construyendo será realmente grande y muy impresionante. Pagaré a tus trabajadores, los cortadores de madera, veinte mil coros de trigo triturado, veinte mil coros de cebada, veinte mil baños de vino y veinte mil baños de aceite de oliva. El rey Irán de Tiro respondió a Salomón por carta, Es porque el Señor ama a su pueblo que te ha hecho su rey. Irán continuó, «Alabado sea el Señor, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra. Él ha dado al rey David un hijo sabio, con perspicacia y entendimiento, que va a construir un templo para el Señor y un palacio real para él. Te envío a Irán Abi, un maestro artesano que sabe y comprende lo que hace. Su madre es de la tribu de Dan» y su padre es de tiro. Es un experto en trabajar el oro y la plata, el bronce y el hierro, la piedra y la madera, la tela púrpura, azul y carmesí, y el lino fino. Sabe hacer todo tipo de grabados y puede realizar cualquier diseño que se le encargue. Trabajará con tus artesanos y con los artesanos de mi señor, tu padre David. Ahora, mi señor, por favor, envíanos a sus siervos el trigo, la cebada, el aceite de oliva y el vino de que habló. Nosotros cortaremos del Líbano toda la madera que necesites y te la llevaremos por mar en balsas hasta Jope. Desde allí podrás transportarla a Jerusalén. Salomón mandó hacer un censo de todos los extranjeros en la tierra de Israel como el censo que había hecho su padre David, y encontró que había ciento Asignó setenta como obreros, ochenta como canteros en las montañas, y tres como capataces.